¿Es posible utilizar una Inteligencia Artificial para responder preguntas de Stack Overflow? En los últimos tres meses hemos sido invadidos por un montón de videos explicando cómo ganar dinero con Inteligencia Artificial, cómo no escribir código con Inteligencia Artificial, cómo escribir menos código con Inteligencia Artificial y hasta cómo programar videojuegos con Inteligencia Artificial. No me malinterprete, no tengo nada en contra de esos temas pero hoy quiero hacer algo distinto, quiero saber si podemos utilizar inteligencia artificial para ayudarnos a ayudar a otros Para eso lo que vamos a hacer es buscar preguntas sobre Flutter en Stack Overflow Y vamos a utilizar Chat GPT de OpenIA para que nos ayude a crear respuestas correctas y bien desarrolladas Así que ahora sí, vamos a ir a buscar nuestra primera pregunta. Bien, acá ya estoy logueado en mi cuenta de OpenAI Chat, es donde vamos a hacer las preguntas, y acá tengo mi página de Stack Overflow. Lo que vamos a hacer, lo, lo que yo ya tengo creado, porque entro cada vez que puedo a responder preguntas, es un filtro que se llama para contestar Flutter, que tiene, me muestra todas las preguntas que tienen el tag Flutter, acá nos dice cuánto votos tienen, cuántas respuestas tienen, así podemos saber si vale la pena entrar. Vamos a tomar directamente la primera y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Primero vamos a tratar de entender el problema para poder hacerle una mejor pregunta a GTP porque la formulada, puede ser que no nos dé ninguna respuesta válida. Vemos que nos dice que le está dando una excepción, ahí snapshot.data es igual a null. Vamos a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor. Aparentemente snapshot.data es el que está igual a null. y vamos a ver la pregunta, lo que tiene es un stream builder en su callback, tiene un drop-down y a su vez, si tiene un problema seleccionado, tiene anidado otro stream builder, y este parece ser el problema donde está tirando la excepción. El problema básicamente es que no está chequeando si data es null, lo está chequeando después, por lo tanto. Esto debería estar después del chequeo. Esa es mi primer posición. Entonces vamos a copiar el código. Vamos a ver si OpenAI sabe resolver este problema. Vamos a decirle que estoy desarrollando una app Flutter y tengo una null pointer exception, exception cuando. Quiero acceder a el atributo data de snapshot ¿Me puedes ayudar? Vamos a esperar un poquito Está un poco de delay, pero va ah. a La excepción null point se produce cuando intentas acceder a una propiedad o llamar un método o un objeto que es nulo Eso está perfecto En tu código parece que estás. esto sucede en la línea final data from perfecto Detecta que esa es la línea que está fallando donde intentas acceder a true data. Yo le di la pista también, así que puede ser que, eh, que por eso se pagues ahí. Aquí está el problema. Eh, en un stream de Firebase, si no recibe ningún dato, entonces Snapshot Data será null. ¿sí? Ya nos está explicando lo que dice la, la documentación. Por eso, si no hay datos, no deberías intentar acceder a este snapshot.value. Entonces deberías poner el, eh, el final data, data después de hacer el hash data. O sea, cuando haces el texto. Eh, la verdad que está perfecta la respuesta lo que vamos a hacer es copiarle aquí vamos a pegar todo y ahora vamos a ver si modificamos un poco no le vamos a poner el else vamos a poner código abajo vamos a decirle que esto es un código para que me lo intente y me lo ponga bonito le vamos a sacar el else porque si no, no le va a compilar eh, y vamos a decirle eh, que esto es en el segundo stream builder, su código debería verse así en el segundo stream build. If not data, print text y si, y si sigue de largo, como acá hay un return, no sería como el else, trata de acceder al, eh, al, a los datos en las zonas donde tenemos eh, código y vamos a decirle que esto es código para que lo. Formate en los comentarios. Vamos a poner Firebase con mayúscula porque es un servicio. Snapshot Data vamos a usarlo como código. Eh, snapshot Data, Snapshot Value, no sé qué es. Vamos a poner Snapshot Data directamente porque no suena bien lo otro. Eh, en lugar de usar comillas vamos a usar áreas de código. Y vamos a revisar cómo queda nuestro comentario. La excepción null point se produce cuando intenta acceder a una propiedad llamada filter. Bien. Eh, nulo, Tu código parece que está su sucede en esa línea donde intenta acceder al true data del snapshot. Aquí el problema es que en, una en un string de Firebase, si no hay datos, eso es null. Deberías chequear que sea distinto de null. Deberías arreglarlo de esta manera. Primer solución. Eh, Estaba en inglés y no sé por qué yo se lo pre pregunté en castellano. Vamos a Traducir este inglés rápido, que me equivoqué yo y tendría que haberlo hecho en inglés. No sé por qué dice en castellano. Eh, no es lo mejor del mundo traducirlo. No van a entender. Ajá, uh -huh. Perfecto. Listo. Ahí dejamos nuestra primera respuesta en inglés. <risa> Tuve un lapsus mental y hice todo en castellano. Pero vean que el chat detectó el error en todo el código, así a lo bruto. Y me pudo elaborar el por qué pasaba y una posible solución Y se lo dejamos en WhatsApp a nuestro usuario. ¿Alguien respondió acá eh, preguntando si as data es, no, es falso o no tengo data? Eh, sí, puede ser que a veces en algunos youtube o streams eh, esto venga en true pero data sea null. Eh, no sé si es el caso de Firebase. Vamos a buscar otra pregunta. No dando mis cosas de Flutter. Vamos a ver, el tag Flutter. This view showing nothing with asynchronous method eh, No sé por qué, pero cuando compilo este proyecto no hay ningún error pero la lista está vacía eh, Tengo... imprimí el data length y no está vacía At first, it gives me... primero me da un error Es difícil cuando no preguntan bien las cosas Bueno, acá tengo el código del proyecto si quiero que no me interesa Vamos a ver rápido a ver qué puede estar pasando tenemos un future ese future se inicializa con locations esto está perfecto porque lo hace en, en el index state nunca hay que utilizar los futures directamente en, en el build porque eso se puede llamar muchas veces y dispararíamos muchas veces el, el future no tiene sentido cuando ese future responde se fija si tiene datos si no responde si tiene errores y si no pone un circular progress indication porque está girando y si no tiene Ahí si no retorno una columna con eso que creo recién Bien, acá pueden estar pasando dos cosas A ver si la lista es empty Sería que lo más probable es que este Location Service esté volviendo nada A ver si podemos encontrar el chat Vamos a crear un nuevo chat Para darle contexto Vamos a hacer todo en inglés esta vez No vamos a, tan, no vamos a equivocarnos <ríe> eh, Flutter app and have a list of locations but it's in. nunca me acuerdo Estoy this is my code. y vamos a esperar un... a ver si la respuesta tiene sentido y vamos a compararla con el análisis mientras tanto podemos abrir el código ya que lo tenemos y ver qué hace el servicio de location services location service GetLocation Agarra este API Location Client Es un Location API Client Y este GetLocations Lo que hace, hace un Delay de un segundo y arma una lista Con estos elementos Y después devuelve eso Start Debería devolver algo A ver si el chat que me dice, me dice parece que el, el problema como está en el location services bien vamos bien y que el get location método eh, en el método get locations de ese servicio el Location puede no estar correctamente implementado um, después me da otra opción me dice que también deberíamos chequear o tener cuidado del operador con el location en null evidentemente no sé bien, bien vamos, a ver, vamos a ver si ya que tenemos el location este vamos a decirle este es mi location service this is my location service class Any there. Eh, mientras eso piensa vamos a... nos dice que chequemos la intención del get locations y ver de dónde estamos sacando los datos, etc. para un poquitito, a ver qué pasa es sorprendente cómo detecta estas cosas bastante bien la verdad que es una herramienta súper útil para cuando uno está bloqueado o necesita hacer algo puntual venir y preguntarle con parte de nuestro código para, para ver cómo seguir para destrabarnos eh, a ese nivel de copilot pero más de diseño y después con copilot podemos terminar de programar lo que queramos eh, específicamente últimamente como se ve en el cartelita naranja esto está bastante lento mucha gente utilizándolo eh, en qué momento esto va a ser pago, así que aprovechenlo ahora mientras todavía sea gratis. Mientras tanto, vamos a ir aprovechando eh, una respuesta. Vamos a decirle que el problema parecería estar en el location service y en el método de location, que es donde se... Eh, se la lista de estas aplicaciones. Eh, que el método de locations puede no ser correcto, de donde está leyendo los datos ahora por ahí depende de la respuesta que nos dé en el servicio lo cambiamos. Podemos enviar. En nuestro trabajo no depende de que esto ande. Ok, location service parece que está bien, location application parece que está bien, pero parece que nuestro location Data está retornando un futuro que va a completarse con una lista de location que está generando el método build list. Es posible que el método build list no esté retornando esté retornando uh, una lista vacía y no retornando lo que estamos esperando O sea, está asumiendo que, no sabe exactamente cuál es el problema, lo que está asumiendo es que este método de eh, getLocations no esté haciendo lo que debería eh, ¿qué más? dice que también puede ser posible que haya un delay bien, el delay está puesto a propósito bien, entonces lo que nos quedaría para terminar de ver si esto tiene sentido o no vamos a tomar estas clases y vamos a tratar de ejecutarlas online en algún En algún pad de Dart. Vamos a hacer un método estático que se llame buildList y devuelve una lista de strings. Y vamos a decir que esto devuelve el string 1, 2, 3. total tiene que ser un string y no. Y vamos a decirle que vuelva a los que sean igual a id bien entonces ahora queremos saber si agarramos la instancia de location service lo que queremos probar básicamente son los await y esas cosas Sabemos que esta es async y el resultado va a ser location services punto get locations a hacer una wait. Este location service no tiene constructor. Y vamos a imprimir el resultado. A este código. Y me imprimí uno, dos, tres. Por lo tanto, el error no está en, en esta clase. Porque esta clase es capaz de recorrer todo. Ejecutar los delayers como como se espera. Y devolver el, la lista de ubicaciones original. Entonces, no tenemos una respuesta clara. Bueno, más que eso, no podemos Vamos a descartar esta pregunta y vamos con otra. Vamos a probar con esta. How to disable on click splash in Flutter WebView. I'm new YouTube Flutter and will appreciate some helps. I uh, have, simple, tengo una aplicación WebView simple. Y cuando cliqueo sobre un botón. O, an, o otro widget en la página. Abro el WebView. Este botón está... Saltado así, bueno, acá no sabemos si el botón será ah, lo que debe estar queriendo es desactivar el highlight eh, de cuando el componente en HTML está seleccionado. O sea, eso salgo de CSS. Pongo, eh... vamos a ver primero qué dice la inteligencia artificial acerca de una pregunta tan directa. Ok, nos dice que esto aparentemente es un feature que está en la página web está siendo mostrada y que podemos desactivar el Highlight Effect por CSS vamos a responderle eso y ver si eso lo ayuda copiar el código, es decir que esto es un código ah, esto va a andar en la mayoría de las páginas web otra, otra forma de editar el contenido en la página web y vamos a dejarlo ahí, porque esto ya puede ser muy específico y por ahí no están de Flutter Porque no elegimos en el WebView donde lo estamos usando Y si quiere usar estas funciones por ahí, no las tiene disponible o ese tipo de cosas eh, Yo creo que con eso ya lo estamos haciendo abajo Vamos a poner nuestra respuesta y ver qué, qué sucede A lo sumo no la van a tirar para abajo y venimos y la corregimos eh, Bien Merkes with custom info window one Google Maps No entra en Google Maps porque si lo tengo que probar a hacer el setup muy grande Vamos a ver un error de compilación, porque no nos compila alguna aplicación. Bien, estoy trabajando en una aplicación en Flutter, que requiere subir videos, las miniaturas. Estoy usando el GTEC. Bien. Este es un error típico de alguien que no trabaja, no sabe, no programó mucho en Android. Básicamente acá lo que está pasando es que eh, está buscando la dependencia nativa versión 0.9.1 de este paquete y no lo está encontrando así que acá pueden pasar varias cosas. mal el número del paquete, que lo dudo porque lo está importando la aplicación, el plugin de Flutter. La versión lo mismo, puede no, estar pasando no, no, no, no, que yo, este paquete yo. no esté ni en Mabel Central ni en los repositorios de Google, puede estar en Jcenter o bueno, en alguno de los otros y entonces falta agregar eh, algo a nuestro repositorio. Esto está en Maven, está perfecto, debería estar. Bien, acá le dan una temporal, seguramente le está faltando el, el repositorio de Maven Center, Center. Bien, vamos a ver qué dice GPT. Debería dar lo mismo y vamos a decirle cuál es el error. Y I got this error on Android. Ahí, este error nos está diciendo que video compress package depende de otro paquete llamado Transcoder, pero la versión que está buscando no la puede encontrar. Eh, podemos probar alguna de las siguientes soluciones ver si el video compres para acá, esta está medio equivocada porque la dependencia nativa no tiene nada que ver con el eh, esta, bueno estaba yendo por un camino equivocado no tiene sentido responder nada más porque le vamos a responder algo incorrecto porque la inteligencia artificial no supo diferenciar ahí que el error estaba en una dependencia en las, Configuración de la dependencia Nativa Y no en la configuración de flata. Vamos a hacer una última y ya vamos a cerrar Porque si no va a ser insufriblemente largo Creo que ya se va entendiendo La idea y va siendo bastante divertido Vamos a ver si sabe algo de Hive La base de datos de objetos De la cual yo tengo dos videos en el canal Si no la vieron nunca Dice only one life Solamente un ítem eh, es mostrado Cuando cambio de pantalla Donde... Cuando quiero cargar mi peso en la pantalla elijo el peso y la fecha en la que me pesé y lo guardo en Hive. Cuando presiono Save y retorno a la página principal eh, donde quiero ver los valores en un list view solamente obtengo el último y no toda la lista de pesos. Bien. Ok, vamos a ver rápido a ver si vemos. Que es lo que está haciendo? Esta es la pantalla para agregar peso. Mm, data Picker. Quiero ver qué hace cuando... con Save. Eh, valida algo. este al current value. Voy controller.via. Y hace un pop-up. Bueno, acá no sé dónde salva las cosas. Acá este. No llamo. Ok, cuando preste este botón. Viene a salvar. Yo esto no lo haría así. Porque esto... Te un rebuild el set state hace un rebuild y esto yo lo pondría fuera HomePage, page que es lo que carga los datos en el init state eso está bien eh, esta es la database cuando hace un load un get cuando hace un save guardar entonces lo que haciendo es modificando esta lista y cuando esa lista termina de modificarse la salva predicción es lo que ya dije antes el problema está acá, setState lo que va a hacer es setear el widget para rebuild no me acuerdo si esto lo va a ejecutar antes o después de que se termine de hacer todo el reveal entonces no sé si entre que agregue un, un wake y lo salva no sé si hay algún problema ese es uno y el otro problema que veo es que cuando vuelve cuando vuelve al home acá hace para ir a agregar un wake hace un push en algún lado va a la ventana y cuando vuelve no hace un reload. Entonces yo a esto le haría una wait y acá llamaría de vuelta. Bueno, no, es, no estaría el load porque los agrega directamente. se está agregando directamente este wait list. Eh, el list builder usa el wait list. Pero no se está. Ah, ahí está. El problema es este. Entonces, el wait list está modificando. Pero cuando se cierra el material este material y vuelve, no estoy haciendo un set state. Para mí hay que hacer, después, del de, después de esto hay que hacer un set state para que se pueda redibujar la pantalla. Vamos a ver si el chat opina como yo. Vamos a ver si el chat anda. Vamos a decirle si que tengo ese error. No sé si me lo va a tomar con tanto código. And page. El database no lo no vamos a poner porque no creo que eh, se sirva. Anything y The home is not updated after close the add screen. Ok, el este problema parece que cuando navegamos, cuando hacemos un push screen, the previous screen is pause, eso está bien explicado. Cuando hacemos un pack, volvemos a la, a la anterior. Esto está pasando. Para arreglar esto, lo que tenemos que hacer es pasar la lista de ways como un argumento en el constructor de la homepage uh, en el save method y esto esto sí está bien no bueno está, eh, va por ese lado pero no no es exactamente lo que deberíamos hacer porque acá lo que está haciendo es que eh, que pules claro acá lo que me está queriendo hacer es que cuando yo cierro Adwait me puse la home screen pasándole los datos pero no es exactamente eso pero va, va por ahí vamos a responderle eso vamos a decirle que acá vamos a tomar algo que, que dice que es cierto vamos a decir vamos a empezar así. vamos a decir parece que el problema es que cuando navegas de vuelta a la homepage, la lista de wait is not, is not being updated no, the, the widget is not ¿Sí? o sea, no estamos reconstruyendo la home screen entonces para arreglar esto to fix that you to no, Usual goal set stay when add way is closed y ¿Sí? cuando cerramos el coso tenemos que hacer para hacer eso to do that you can do something like así que puede hacer algo como puede no ser exacto un código básicamente acá lo que hacemos es decimos que este onPress es async tenemos una wait editar código acá es molesto eh, y una vez que este volvió que sería acá tenemos un setState state yeah. entonces ahora sí con esto lo que va a pasar es que esto va a esperar a que este push termine si no me acuerdo naviguito.push es un de volume future okay. Cater, vamos a confirmarlo antes de mandar el push de volume future por lo tanto yo puedo hacer una wait no, no tiene nada de malo y después de eso puedo hacer un post de answer y esperemos que este termine en algo feliz acá tengo ya alguien me votó esta respuesta esta respuesta la hice eh, como práctica antes de empezar ya tengo dos positivos lo cual está buenísimo porque me dio un montón de puntos 35 puntos por eh, esta respuesta que también la hice eh, todo con, con este chat bueno gente, hasta acá va a llegar por hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Okay. Los oficiales son una herramienta de trabajo válida, pero hay que usarlas con cuidado y sabiendo lo que hacemos. Si pretendemos copiar y pegar automáticamente todo lo que nos dicen, seguramente vamos a terminar con más errores de los que comenzamos. Así que, usenlas con cuidado y sobre todo si van a utilizarlo para recomendarle cosas a otros, por favor. Traten. De tomarse el tiempo de chequear lo que van a copiar y pegar. Así que sin nada más que agregar, los dejo hasta el próximo capítulo.